Rayle Scott es un director y productor de cine británico. Ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Oscar a la mejor dirección. En enero de 2003 fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Algunas de sus películas son consideradas como auténticas obras de culto, especialmente Blade Runner y Alien, el octavo pasajero. Scott nació el 30 de noviembre de 1937 en South Shields. Después de la Segunda Guerra Mundial, su familia se muda a Teesside. Le gustaba mucho ver películas, siendo sus favoritas Ciudadano Kane, de Orson Welles, Lorenz de Arabia David Lean y Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Estudió en la Royal College of Art, donde ayudó a establecer el departamento de cine. Dirigió un cortometraje en blanco y negro titulado Boy and Bicycle, protagonizado por su hermano menor Tony Scott y su padre. La película tenía las características visuales que serían marca de Scott en sus futuras películas. En 1963 consiguió un trabajo como escenógrafo en prácticas en la BBC y trabajó en la serie Out of the Unknown. En 1968, junto con su hermano Tony, funda Riley Scott Asociados, con la que produce la serie The Hunger. Su estilo eleva la importancia de la experiencia sensorial, visual, sonora y auditiva en un filme. El cine de Scott utiliza a la iluminación, fotografía, creación de ambientes y sincronía con la música y el sonido, como actores adicionales que contribuyen a la experiencia total del espectador. Sus primeros filmes, especialmente los estilistas Alien y Blade Runner, proporcionan al espectador una experiencia completa, donde las escenas son recordadas no solamente por los actores que intervienen o por momentos específicos del guión, sino por el ambiente recreado en ellas. Se le consideró desde entonces como un visionario de cine. Riley Scott fue el primero en utilizar comercialmente la denominación montaje del Director, que es una obra que el director reedita para el público en la que se aprecian diferencias con la versión estrenada originalmente.